Le fue aumentada a dos meses más de prisión preventiva a los dos hermanos identificados como Joel Arismendi García Moreno y Hanle García Antigua Quienes son señalados como los autores de la muerte del joven Kelvin José Santos Residente en la calle Pedro María Gómez del municipio de Castillo Quien falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud privado de esta ciudad de San Francisco de Macorís A consecuencia de presentar heridas por arma de fuego en diferentes partes de su cuerpo